Y así vamos pasando, vamos pasando cuando ya va quedando al final limpio. Una vez que ya está un tiempo ya calentado todo esto, viene a espesarse. Y en esta parte es donde vamos a esperar para sacar la panela. Miren acá tenemos ya los moldes. Y va cayendo como a manera de una cremita. Observen, observen aquí. Pero en estos momentos todavía está caliente. Así que tenemos que dejarle enfriar. Una vez que esté frío, llegamos a nuestro final. Que sería la panela. Desde la parroquia San José de Minas, Braín, Quito, Ecuador, amigos. En el barrio Chirimoyo, con don Julio Morales. Y pues nos decía que ya estaba por finalizar este emprendimiento porque tiene otros trabajos más. Y pues queríamos aprovechar cómo es, está sacando eh, la panela. 25 panelas lleva una funda. Valor por unidad, un dólar. Aquí, en la parroquia San José de Minas, hablemos así. Pero ya enviando a lo que es Quito y a otros lugares, ya va costando más. Un dólar 30, 35, por el transporte y todo esto, ¿no? Bueno, amigos, estamos con Gypsy. Hola, ¿cómo está? Nos vamos a dirigir a su emprendimiento, amiga. Así que, muchas gracias y damos un saludo a la finca... San Eduardo. Gracias por abrirnos las puertas, amigos. Luego de salir del chirimoyo, de la molienda, luego de ver la panela, estamos llegando... A San Francisco. Barrio San a San Francisco. Francisco. Bueno, vamos a ver el nuevo emprendimiento de Gypsy, que es... Dulce de limón. Dulce de limón. Bueno, amigos. Vamos ahí. Como ya saben, amigos, de la mata a la olla. Estamos dirigiéndonos ya a los limones, a cosechales, amigos, porque Jitsi dice que debe de verse esa parte importante que no es puesto químicos. No es puesto químicos. Y pues miren, luego vamos a hacer unas preguntas de por qué tiene que ser el limón grande, no cualquier limón. Ya. el meyer el limón meyer miren aquí bien grueso eso es Miren lo grande que son los limones. Y pues tenemos unas grandiosas vistas desde aquí, amigos, porque miren, detrás de nosotros está el páramo donde Siempre llevamos lo que es eh, los mortiños desde encima, amigos, miren. Jitsi, eh, también veo que tiene aquí algunos animalitos. ¿Qué nomás tiene aquí? Sí, tenemos caballo, tengo una llama, tenemos algunos conejos. Ahorita por la lluvia, eh, eliminé lo que es el cuy, porque es bien delicado para la hora de seleccionar el alimento, las hierbitas que no estén mojadas. Pero um, siempre tratamos de tener eh, bastante animalitos, o sea, sobre todo de eh, los animalitos nos agregan un poquito de paz también. Decir que, la, que esta propiedad es finca de vinculación de la Universidad Central, de la Cátedra de Turismo. Donde nos han visitado los estudiantes y los estudiantes también han, han aportado un granito de arena a embellecer la finca y aprendiendo. Y ya le vamos a decir por qué, porque es un lugar súper bonito aquí. Aparte de tener paz, tranquilidad, vamos a mostrarles cómo es por dentro. Para en un futuro, dice, hacer hospedaje, amigos. Y recibir, por qué no, a turistas. Morena, esta es mía, esta es morena, esta es mía, esta es mía, esta es candelaria, dice candelaria, Y esta es morena. Linda yegua, pienso que todo animalito que se cría, se cría y se cuida sobre todo con dignidad, que se le ponga todo lo que ellos necesitan, ellos te lo, te lo agradecen y te lo, así, ah, solo queremos verles felices y, y bien. O sea, todo lo que se cuida con amor, este es el reflejo, güey. Esa <risa> Bien, vamos a ver ese emprendimiento dulce de limón. Dulce de limón. Eh. Para que al fin el dulce, el limón de San José de Mina tome algún valor, ¿no? Pues claro, claro que sí. a San José de Minas mostrando los emprendimientos estamos con Gypsy Gypsy, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? el dulce de limón dulce de limón, pero ¿no es agrio? no, no es agrio ahora nos va a decir el por qué vamos a ver ahí <risa> ya. Sí. bueno primero tenemos que seleccionar nuestra fruta nuestra fruta estrella es el limón y este limón es Meyer el limón Meyer es bien versátil, o sea, podemos lograr con esta fruta muchísimas cosas. Eh, me enfoqué en el limón, porque bueno, yo soy cubana, en la cultura cubana utilizamos el cítrico de, de muchas maneras, y añoraba el dulce de, de la naranja agria, que es un cítrico que tenemos allá, y al no encontrarlo acá, y en la plantación que tenemos acá de unas 50 plantas, eh, veía que a la hora de exprimirlo solo para sacar el jugo, el olmedo, que es el, el, la, lo, la materia prima real para obtener el dulce, se botaba, se desechaba totalmente. Y entonces me puse a hacer investigaciones con este limón y logramos un lindo proceso. De, o sea, por eso necesitamos el limón bastante grueso, que logre alcanzar un, más o menos este tamaño para que nuestra corteza. Vea qué linda la corteza que logramos obtener del, del limón, que va a ser el, el principal, la principal materia prima para obtener nuestro dulce. Después de un proceso de desamargado, de desamargor, de ablandado, es un lindo proceso porque todo, todo trabajo lleva un... un, un ¿no? para que no nos quede la mano siempre cuando decimos dulce de limón se nos hace agua a la agua boca, a la boca. Claro. para la con, con sal para chupar con sal o sea, y veías que solo de hacer la limonada no pasaba más, no pasaba más. entonces sí, sí. este es el limón que normalmente se cultiva uh -huh. y el que tú necesitas es el limón Meyer pero bueno, en todo su esplendor el limón Meyer sin muchas personas, incluso yo estoy segura que muchos productores no conocen. ¿Por qué Meyer? El Meyer es un cruce entre el limón y la naranja Washington. Esto lo logró el señor Meyer en Estados Unidos a raíz de una plaga que hubo que acabó con todos los limones. Y, y él dijo, bueno, la Washington es bien gruesa, o sea, la, eh, cáscara. la cáscara es bien gruesa. Y entonces fortaleció al limón. Y entonces la mezcla, de esta la, el cruce de estas, dos, de estas dos plantas, de estas dos variedades de cítrico, se obtiene el limón Washington. De ahí el, el, del, del señor Washington el nombre del limón. Bien. dato importante amigos, ya estamos conociendo nuevas cosas, amigos, sí. de por qué se le llama así al limón. Cuéntenos, Gypsy, ¿cuál es el proceso que vamos a hacer? Bueno, el, proceso, el, el, primer, el primer proceso es seleccionar la materia prima, que sea óptima. De ahí nosotros pelamos el limón y vamos a sacar la parte que, que esta parte no, no, nos utiliz, no utilizamos. Pero bueno, cuando yo logre tener mi mini industria, a este también le vamos a... Eso lo voy a dejar de incógnita. A este también le vamos a sacar unos derivados que va a quedar increíble Entonces... Después que obtenemos el, el olmedo que le llaman ustedes, o sea, la corteza para, para obtener el, el, el, el producto final, lo desamargamos. Esto lleva un proceso, lleva un producto que va a hacer que se ablande y, se, y, no, y no es un químico, o sea, el ácido cítrico casi se usa bien y es bien. Y es un producto que, que casi todas las industrias lo utilizan para bajar eh, sabores, para neutralizar. Es como un catalizador. Y entonces, después de todo ese proceso, vamos a utilizar lo que es la canela, el azúcar en, en, en proporciones, hasta conseguir que esté balanceado en todo. Sabor a canela, sabor a azúcar. Y yo tengo que saber que el ecuatoriano no le gusta mucho a el nivel de azúcar alto. Y entonces yo he tratado de tener un balance entre el sabor del limón, el sabor, el, el, lo que nos aporta el azúcar y esa, esa peculiar canela, que es de aquí mismo del Ecuador logra un, un balance increíble donde vamos a obtener este, este dulce este, este dulce y, y... Bueno, cuáles son los ingredientes, aquí la, veo queso y esto parece que la, lo acaba de sacar de la ref y tiene como sí, verás. una tela que parece a veces tipo... Es un postre, es un postre. postre, bueno. exacto. Yo, mi, uh -huh. cultura, mi cultura es española y nosotros, nosotros sin un buen, una buena cena y un buen postre, creo que no logramos complacer al paladar realmente. Con, con una combinación de, de, de un, vea, la presentación así, que pongas el dulce más un, un queso, un queso que sale aquí también de San José de Minas. Claro. Es increíble Pruébale y, y déme ahí el visto bueno. Bueno amigos, eh, <risa> luego de haber visitado don Julio Morales, haber traído la panela, pues estamos aquí con Gypsy. Vamos a degustar de un rico, sí. delicioso queso de San José de Minas y el limón también. Ya, sí, eh. que le ha dado una importancia, ahora se ve todo esto que. Sí, Brian, quería es dulce. comentarte, Brian, que los que somos aquí, ya yo llevo ocho años en San José de Minas y me enfoqué también que hay muchos productores del limón y es triste ver que el limón. Se va a los intermediarios a un precio increíble. Yo que he sembrado mis plantas, mis 50 plantas desde pequeña, las tengo ya produciendo, donde yo todo el tiempo tengo que estar pendiente de ellas, de podas, de las plagas, de alimentarlas, para que al final ellas me, ellas me regalen el fruto que yo necesito para obtener este dulce, eh, es bien engorroso y nunca se nos va a pagar a nosotros los productores, los de campo, nunca se nos va a pagar nuestro trabajo. Yo estoy logrando mi marca, de hecho ya en el Consejo Provincial se me entregó la marca que fue una ayuda también de la UTE auspiciando lo que es darnos todita la marca, tener nuestra, nuestro logo, la marca, los dulces de la abuela insolina ya prácticamente es un hecho. Si Dios provee, si Dios provee, este dulce se estará haciendo acá en San José de Minas. Porque el objetivo es eh, sacar un producto propio de la parroquia. Un producto propio de la parroquia. Hay mucha expectativa, yo, yo le voy a poner todo el corazón. Y si es que Dios proveerá para que yo logre materializar este, este proyecto. Los dulces de la abuela isolina no solo se van a quedar en el dulce de limón. Yo agradezco a todito el Consejo Provincial que me ha dado este apoyo y voy a llegar a donde voy a llegar. Después, los dulces de la abuela y salina, bajo, la, bajo esta marca, se podrá implementar otro producto más. Puede ser el queso, puede ser el, el, el tomate de árbol, el babaco. Y, y la mini industria, los dulces de la abuela y salina, estaría comprándole a, lo, a los productores a, la materia prima. Y por ahí vamos, por ahí vamos. Así es, Gypsy. Eh, bueno, ahora queremos ver el proceso, cómo hacer esto, porque sí nos encantaría saber, ¿no? Muchos eh, dicen, sí, ¿cómo, cómo les le logró sacar? Está dulce. De hecho, está dulce, amigos, y pues no tiene nada de agrio y pues de hecho es de una cáscara gruesa y... Vamos a seguir. Sigan sí, viendo el programa. Aquí te coro. con multitudes de sabor, lo cual añade fortaleza. Aquí ya tenemos una función. Incluso cuando logramos obtener el olmero, tenemos que tener cuidado que no tenga las venitas, que son las mayores que tiene el, el el limón tiene su amargor aquí. Y ya, le damos el esguape. De ahí vamos a poner el azúcar, la canela, y vamos a ver que como el dulce se va a brillantar. Y de ahí vamos a tener ya un producto terminado así, listo para gustar. Bien. Esto fue el programa Quito Ecuador, amigos. Y pues, los dulces de la abuela Isolina. ¿Qué más nos tiene? Sí, tenemos muchas más cosas que mostrarle en nuestro taller de pintura. Y escultura. ¡Vamos! Vamos a ver ese curso que nos estaba hablando, Gypsy. Eh, ¿Dónde es el taller? Aquí mismo en la casa. Ya. Vamos también a conocer algo de escultura. Escultura. En eso sí soy fuerte. ¡Vamos! Sí, sí. Listo, amigos. Ya estamos en el taller. Viendo ya los cursos que se nos van acercando. Gypsy, ¿dónde está? Ya queremos saber sobre esos cursos que estamos emocionados. Pero Brian, no quería saber de los cursos de escultura. Claro que sí, pero primero la pintura que queremos ya saber. Vamos, Gypsy. Ya aquí estoy. <risa> Hola, Brian. Bueno, Gypsy, cuéntenos sobre la pintura. ¿Cómo es? Bueno, vamos a tener un lindo taller de pintura, si Dios quiere donde las personas que asistan a este taller se van a llevar por un curso tres cuadros, tres cuadros y van a aprender tres técnicas. Hace bastante tiempo estoy preparando este taller, pero bueno, ahorita es el momento y si Dios quiere ya vamos a materializar. Le explico, las personas que participen en el taller se van a llevar tres cuadros, uno de este tamaño, se va a llevar otro donde ya está montado en el, el lienzo donde van a poner a, a poder aprender cómo endurar el lienzo y prepararlo y tenerlo listo para hacer eh, el proyecto pero va a tener también otro cuadro que va a ser de este tamaño donde van a, a aprender a estirar el lienzo presillarlo y, y tensarlo, tensarlo entonces será un lindo proyecto donde van a tener se van a llevar estos tres cuadros. Las técnicas que van a emplear, ahí aprenderemos desde preparar el lienzo para tener nuestra obra. De ahí se le va a enseñar también cómo preparar el acrílico, porque todo el, la materia prima que vamos a utilizar va a ser el acrílico. Claro que es el acrílico que encuentran en todas las ferreterías, pero lleva un proceso para poder hacerlo artístico. En este curso también que pienso que debe ser un cuadro así, donde exprese su mayor sentimiento y creatividad, les voy a dar también la, la técnica de utilizar el pan de el, el, las láminas de oro. Imagínense usted un lindo colibrí con, este, con esta textura, que es como un tornasol. El último cuadro tendrá esta, esta peculiaridad. Entonces, el curso va a contar de cuatro clases, va a ser un mes, por un mes. Entonces, cuatro clases que van a ser de duración de dos horas, y serían dos horas por semanas y donde lograrían estas técnicas. Entonces, yo para motivarles la persona, la persona que logre, que logre tener entre los compañeros un acabado mucho mejor, que sea capaz de asimilar las técnicas, yo le voy a motivar pasando para mi próximo curso que sería de escultura utilitaria, donde aprendería las técnicas de tallar alto relieve. Es bien difícil la escultura. Pero igual, de todas formas, cada persona tiene su creatividad y a veces ni lo sabe. Y a veces uno, incentivándolo con estos cursos, logran demostrar y sacar afuera en su propia creación que son capaces de obtener unas obras lindas. Yo en sí, como, como artesana, no pinto. Mi esposo es el que pinta. Y yo solo tengo mi taller de escultura. Pero vea qué lindas técnicas. Esta yema ya... Que debo terminar porque ya muchos amigos piden Giggs y si termina esa obra. En el curso, voy posiblemente le termine para que vean, porque en esta, en esta Yemayá voy a emplear unas cuatro técnicas de relieve, de texturas y, y debe ser una obra grandiosa. Yo les invito, les exhorto que participen en este curso y será dado aquí en la, en la casona. La casona se le ha dado un lugar tranquilo, un lugar agradable. Y espero que, que les guste. Bueno, amigos, ¿qué les parece ese curso? Así que anímesen, anímesen. Ya estamos con Gypsy y en estos momentos nos vamos a dirigir a, a la escultura. De escultura. Eh, lo que ya estaba ya esperando Gypsy. <risa> vamos ahí. Sigan. Oh, oh, oh, y amigos, ya estamos, ya estamos aquí. En las de esculturas. Gypsy. Pero ¿cuándo va a acabar estas esculturas? Ya están algunas que debe acabar. Y de la cena. ¿Cuándo? Para cuándo ya están pidiendo. Amigos, estamos ya en el taller de escultura. Ya vamos a dar los cursos. Gypsy. Le dejamos. <risa> y ya mismo tenemos las exposiciones. También la feria. Tenemos que llevar el Cristo. Tenemos que terminar hasta incluso el arcángel. El arcángel, el Cristo, ¿y qué más tenemos por acá? Bueno, unos marcos de espejos, unos marcos de espejo que ¿cómo quiero... ¿Cómo quedaría? A ver, con el arcángel, ¿nos puede dar una demostración? A ver, ¿cómo quedaría? Este es arcángel, Gabriel, bueno. quedaría quedaría así, ¿ve? ¿Esta sala está bien? Sí. ya. Vean amigos, el arcángel vean, le falta la otra alita y excelente. En nuestro taller vamos a obtener piezas 3D, eh, alto relieve y artesanía utilitaria. Pues claro que sí, Gypsy. Y también nos están esperando en la feria de Chávez Pamba, en la ruta escondida, que ahí vamos a mostrar toda todo nuestra escultura y más también el dulce de, ¿De, limón? de limón. Tres actividades el día de hoy, amigos. Y pues, debemos terminar, ¿no? Debemos terminar. Bueno... Un gusto conocerle Gypsy desde Cuba, ¿verdad? Está ya viviendo por acá ya ocho años. En esto de la escultura nos ha estado escondiendo de verdad. Ya nos vamos a dar cuenta ya poco a poco con los cursos que se van a realizar y pues le dejamos y pues para que termine la obra de Cristo.